Impactos positivos. Objetivo alcanzado. ¡Feliz Navidad, Brugos! ¡Ha sido precioso! ¡Gracias! ¡Vamos! El vehículo objetivo estará ahí enfrente. ¡Ametralladora, allí! ¡El enemigo sí. baja por la izquierda! Eso sí, son cuatro soldados! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más vale. ah, problema! ¡No nos hagas esto presto! ¡Puedo! ¡Que te ¡Le ha dado. ¿Esto no va más rápido? ¡No, no puede! ¡Es un diesel! ¡Suéltate y conduce, Hagan. ¡Ah, ¡Oh, mierda! Okay. ¡Un conduce! Marlow. Vigila a las seis y ocúpate de esos objetivos antes de que se acerquen más. ¡Aquí, bravo, dos. ¡Tenemos al vehículo objetivo! ¡Nos disparan por ambos lados! ¡Nos atacan! Recibido dos. Entreguen el vehículo. ¡Que sigan pidiendo. ¡Maldita sea! ¡Esta carretera está llena de vehículos! ¡No puedo mantenerlo en la carretera! No veo, ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Se están acercando! ¡Hagar, cuidado! ¡Maldita sea! no veo! ¡Adelante! ¡Vamos allá otra vez! ¡Se acercan varios botnicks! ¿Pero qué habrá en ese maldito camión? ¡Apretad el paso! ¡Dios, nos están alcanzando! ¡Hagar! ¡Saca de la carretera ese mamón! ¡Recibido, sargento ¡Mierda! ¡Lo veo, maldita sea! ¡Estamos atascados! ¡Vamos! ¡Ah, oh, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Para! ¡Eh, gilipollas! ¡Aprende a conducir! Bravo dos, atentos! Se acerca un enemigo. No entiendo, arcángel, ¿un qué, el no importa! A la entrada que se vamos de prisa. ¡Me está disparando, cuidado. ¡De prisa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estáis todos conmigo? Tax. Sí. Subwater. Sí. Ah. Vaya. Esto sí que es interesante. Lo que han encontrado es falso. ¿Falso, señor? Una imitación. Creemos que es un ensayo. ¿De qué exactamente, señor? Están construyendo un arma. Nos asusta lo que sabemos hasta ahora. Lo que no sabemos nos asusta más. Necesitamos más informes de inteligencia. Y para ayer. Así que ustedes... Sí. Muy bien. Escuchen, quiero que esto sea rápido. Tengo otras nueve unidades con el agua hasta el cuello. Así que ahora trabajan para nosotros. Háganlo lo mejor posible. No sean convencionales, sean letales. Háganlo y se podrán ir a casa. Todos podrán irse a casa. Uh, señor, ¿qué quiere decir con irse a casa? ¿A casa a nuestro hogar? Así es. ¿Lo harán por mí? Lo haremos, señor. Sobre el objeto que encontraron, hay un agente en Bolivia. Esta es su especialidad. Se llama Aguirre. Denle esto. Ah, y bienvenidos a la división de actuaciones especiales. ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que mi jubilación se ha pospuesto. Eso es lo que ha pasado. Otra vez. ¿La división de actuaciones especiales? ¡Que les den! ¿Bolivia?